El comercio es una profesión difícil, requiere mucho tiempo, paciencia y habilidad. Hay muchos estilos y estrategias comerciales diferentes que los comerciantes pueden usar para ganar dinero en el mercado. Lo que debe hacer son algunas cosas para maximizar sus posibilidades de éxito al operar. Tome nota. 1. Necesitas construir un sistema de comercio efectivo. 2. Necesitas tener un plan. 3. Necesitas saber cuándo tomar ganancias y cuándo no tomar riesgos. 4. Necesitas paciencia. 5. Y finalmente... Necesitas disciplina. El comercio es un tipo de inversión de alto riesgo y alta recompensa. También es una de las áreas más desafiantes en finanzas. Los inversores deben ser conscientes de los riesgos involucrados en el comercio y siempre deben comenzar poco a poco en una cuenta demo hasta que tengan una idea de cómo funciona el mercado. También deben tomarse el tiempo para investigar antes de invertir en cualquier empresa o activo, etcétera, así como tener en cuenta cuál es su tolerancia al riesgo. El comercio implica tanto riesgo como recompensa. Es importante conocer los riesgos involucrados antes de comenzar a operar. Es importante comprender qué hace que un activo sea valioso y cómo se valora para poder operar con éxito. También debe conocer las diversas condiciones del mercado y lo que significan antes de realizar cualquier operación. El mercado no te va a esperar. Tienes que ser proactivo y tomar acción. Hay muchos factores que pueden contribuir al éxito en el comercio. El primero es encontrar una estrategia comercial que se adapte. Algunas personas prefieren operar en el lado largo, mientras que otras prefieren vender en corto. Otros pueden querer utilizar el análisis técnico, mientras que otros pueden querer operar con fundamentos o factores macroeconómicos. En segundo lugar, debe tener un plan sobre cómo reaccionará cuando las cosas salgan mal. Necesita una estrategia de salida para cada posición que tome para saber qué sucederá si sale mal y cuánto riesgo está asumiendo con cada operación. En tercer lugar, nunca invierta más de lo que puede permitirse perder porque el comercio es arriesgado y no hay garantía de éxito. Hay algunas otras cosas que debe tener en cuenta para tener éxito en el comercio. Primero, debe invertir su tiempo y dinero sabiamente. Esto significa investigar antes de invertir su dinero y saber qué tipo de inversión le conviene más. En segundo lugar, nunca ignore la importancia de la disciplina. Es importante establecer objetivos claros para usted mismo y cumplirlos. Tercero. Mantenga la calma incluso cuando el mercado sea volátil. Finalmente, asegúrate de tener un plan B porque no todo saldrá según lo planeado y es importante tener planes de respaldo por si acaso. El comercio exitoso no es fácil y se necesita tiempo para dominar el arte del comercio institucional oficial. Sin embargo, hay algunas formas en que uno puede mejorar sus posibilidades de éxito. Lo primero que uno debe hacer es encontrar un estilo comercial que disfrute. Algunas personas se sienten más atraídas por el comercio diario, mientras que otras prefieren el comercio de swing. Una vez que han encontrado, pueden comenzar a pensar en el siguiente paso. Lo segundo que uno debe hacer es construir un fuerte sistema de apoyo a su alrededor. Esto incluye tener un buen mentor o entrenador que los ayude en su viaje, así como tener buenos amigos y familiares que estarán allí para ayudarlos en los momentos difíciles. El éxito en el trading no es cuestión de suerte. Requiere investigación minuciosa, paciencia y disciplina. El primer y más importante paso para tener éxito en el comercio es hacer su propia investigación. Aprenda sobre el mercado de valores y la empresa en la que está invirtiendo. Averigüe qué hace que sus precios suban o bajen qué están haciendo sus competidores y cuánto dinero está ganando o perdiendo la empresa. Un comerciante debe ser paciente antes de comprar una acción porque lleva tiempo que las noticias se propaguen por el mercado y afecten su precio. Un comerciante también debe tener disciplina para reducir las pérdidas si comienzan a subir demasiado y aún se aferra a las acciones que cree que aumentarán más en valor con el tiempo. El comercio puede ser una profesión muy lucrativa. Puedes ganar mucho dinero y no tienes que trabajar para otra persona. Pero, no es un trabajo fácil. Hay muchas cosas que necesita saber y dominar para tener éxito en el comercio y este artículo le dará algunos consejos sobre cómo hacerlo. 1. Infórmese. Lo primero que debe hacer es informarse sobre el mercado de valores, las estrategias comerciales y las técnicas de gestión de riesgos. También debe conocer los diferentes tipos de acciones, futuros, divisas, materias primas y otros activos que se negocian en el mercado de valores, así como las estrategias de negociación de opciones disponibles. 2. Saber cómo un gráfico. Saber cómo leer un gráfico es una de las habilidades más importantes para los comerciantes porque usan gráficos todo el tiempo cuando analizan acciones o buscan posibles operaciones. 3. Sea paciente. El comercio requiere mucha paciencia. Recuerda que el comercio es el proceso de compra y venta de activos financieros con el fin de obtener una ganancia. Dale me gusta al video y comparte con otros traders esta información de alto valor. Hecho por Trading Institucional Oficial Studios.